que si no, no me entero, da lo mismo si voy a hablar yo, pero bueno, el caso, venga, vamos a estrenar, hoy estrenamos las eh, Fresh Hierro V4, colegas, aquí las tenemos, ya tenemos los primeros enganches aquí, bueno, vamos a estrenarlas, ya solo un trocito que tengo de barranco, ya antes me iba matando con la de asfalto, lógicamente, y hoy ya he entrado y digo, oh, cómo agarra, claro que agarra, claro, porque te de trail, no sé si se ha quedado un poco el barro enganchado, nada, más o menos está bien. Bueno, pues vamos con esta suela a ver qué tal funciona, ¿vale? A ver qué tal funcionan, vamos con las compresoras estas, porque revisamos, no, no sé las titis, estamos ya un poco en el límite de lo, de lo lógico y, y hay que ya vigilar, ya está. Eh, la polaina, lo que es la polaina, lo explico así que es más fácil, que estamos más quietos, eh, la polaina, digamos, o pequeña eh, calcetín que hace de forma, si os fijáis, más o menos, más o menos, ¿ves? Cuadra bastante, o sea, dentro de lo que cabe, veo que eh, protege bastante de la entrada de piedras, pero eso, hasta que no lo usemos bastantes días, bastantes sesiones, no estaremos seguros de decir, hostia, si sí, es verdad que nunca entra ninguna piedra. Eso no se puede saber, hasta que no lleve mucho tiempo con ellas. Pero sí que es verdad, lo único que cuesta un poquillo más calzársela, porque hay que ir con cuidado, no vamos a romperlas. Entonces, para calzarlas, lógicamente, si tienes que meter eh, pues aquí, el pie pues tenemos que ir con un poco más de cuidado coger aquí coger de aquí atrás para ponérnosla con cuidado para no eh, hacer demasiado elástico eh, la lengüeta esa la, la pequeña eh, pequeña mini polaina para que luego esté siempre cerrada y nos proteja las piedras ya está, vamos a hacer unos 30, no me da tiempo no me da tiempo a 30 27, 28 kilómetros y ya está Voy a probar alguna ruta que tengo un poquito así... Bueno, ayer pasé con la bici por ahí. Bueno, algunos atajos eh, probando rutas. Así que hoy no vamos a darle demasiada caña. Y ya está. Vamos con nuestra camiseta monnegre Corredor. ¿eh? De la Montnegre, Que la hicimos, me parece, en febrero, febrero. Y ya está. Vamos a... al lío. ¡Venga, hasta luego! Vamos a hacer el primer test de... Lo que es, digamos, impulso en subida digamos el punteo en subida que tiene cierta inclinación a ver qué tal qué tal se portan en lo que es punteo cuando la inclinación es suficiente para que tengas que ir con todo con metas vamos a ver qué tal qué tal se portan a ver la sensación en subida así con inclinación bien la amortiguación es bastante buena. En la bajada hay que hay una bajada que hay que frenar un poco. ¿eh? Ya se nota que quizás van algo mejor en la bajada que las de asfalto. La asfalto, aunque pone drococho, y estas pone drococho, digamos la sensación varía ligeramente, en que esta parece que la amortiguación trasera la ves, la encuentras un poco más que las 1080 de asfalto parece que ahí no sé qué llega antes la amortiguación que está más alto o digamos bueno la sensación es que en bajada hay algo más de amortiguación en talón da la impresión con estas que con las 1080 y en cambio en subida con las 1080 notas muy buen impulso en subida inclinada como decimos subida así inclinada tienes que puntear y y con estas digamos es más normal más normal en ¿eh? subida corriendo La 1080 Subida corriendo Parece que te ayuda un poco más Que te lanza un poquito más hacia arriba De Esa impresión, son sutilezas ¿eh? Detalles muy tontos Pero digamos que aquí afinamos Así que Va explicando todas las sensaciones El agarre En ¿eh? asfalto es muy bueno lógicamente Porque tiene muchas huellas planas eso para asfalto va fantástico ya no está llovinando desde el principio prácticamente llevamos la chaqueta detrás y ahí donde debe ir detrás, ahí ah, llevo llevo la lucecilla o se me ha caído ya No ah, digo ya se me ha caído ya la he perdido llevo la lucecilla para que me vean si paso por carretera y por pues ahí va la chaqueta ahí va expandida repartida sin sin comprimir pero es que nosotros somos así de de pros que intentamos no ponernos las chaquetas a poder ser lo intentamos pero llegará un momento hasta ya lloviendo en serio que habrá que ponérsela Un corredor sabio de un corredor tonto cuando decides ya dices me voy a poner la chaqueta <risa> me voy a la chaqueta ya que, que ya esto ya parece que va en serio está todo nublado es verdad que no llovía justo en el momento de salir no llovía estaba prácticamente he visto alguna gota en la cámara y prácticamente estaba la cosa digo controlada estaba por solo traerme los manguitos porque digo si llueve el manguito te reserva un poco el frío al menos pero luego digo mira vamos a echar la chaqueta porque aunque la previsión meteorológica era que lloviera por la tarde, no por la mañana a veces se equivocan ¿vale? así que nos vamos a colocar la chaquetilla nos la vamos a colocar por fuera yo creo que va a ser es que, es que por fuera para coger las cosas y todo bueno, vamos a colocarlo por dentro llevaremos un poco más de calor pero nos aguantaremos y ya está no es si quitarme los manguitos me los voy a bajar ya un poco para al menos tener un poco más de refrigeración no quitármelo porque va a ser un poco rollo eh, también va bien a veces tener un poco de tela para que el sudor, digamos, no esté directamente la, la piel en contacto con las chaquetas, que, que se queda más pegada, ¿no? Pero, bueno, hoy no... Cuando se fastidia, se fastidió. Cuando se fastidia, se fastidió. ¿Eh? Está lloviendo, no sé si lo veis, pero... Cuando se fastidia, no hay nada que hacer. No podemos hacer nada. Se fastidió y ya está. ¿Ves? Hoy era día, pues lo que ya decíamos. Si ya pones a grabar y ya está el día así es día de ir haciendo sin complicarte en buscar pues debe hacer tal ruta mejor en tal tiempo darle caña al final nos permite lo que nos permite el, el día, el tiempo bueno, vamos a ir así si vamos un poco de calor pues nos aguantaremos como muchas veces pasa nos aguantaremos y ya está ¿Eh? chaqueta puesta gafas llenas de agua a tope lo que hay pero casi las podía guardar Casi las podía guardar, pero bueno, vamos a limpiarnos las Y ahora debajo de, la, debajo de la gorra, más o menos, no nos entrará demasiada agua. La vamos a limpiar solo un poco. Y si vemos que la cosa se lía mucho, pues ya la echaremos aquí atrás a la mochila. Pero como tampoco llevo funda de gafas y tal, si puedo, prefiero llevarlas puestas, no llevarlas ahí sueltas. Vamos a seguir, no. Tocó, ahora ya lo veis, tocó lo que tocó. ponemos los cascos y otra cosa, mariposa más o menos más o menos ha parado de llover eh más o menos, cae llovinilla y ahí yo ahora estoy valorando si quitarme la chaqueta o no es una llovinilla muy fina que realmente pues ahí está, no te va a calar te va enfriando un poco y ahí está la duda, Mira, vamos, lo vemos aquí en el agua aquí en el agua yo creo que se aprecia es una llovinilla. Ah, ya no se ve porque hay brillo. Pero bueno, es chiribiri de ese. Ahí está la duda. Patina, pero ¿No patina. <ríe> Sobre metal mojado. Cuidado que como todas, patina un poco, eh. Cuidado, ¿eh? <ríe> Venga, seguimos. Vamos a hacer un poco de ruta hacia Push Es la ruta que hago los fines de semana. Y ya está cuando nos parezca nos damos la vuelta, Yo digo, hoy no podemos hacer virguerías de irnos muy lejos me he ya un poco tarde me he entretenido ya que, que chaqueta, que tal y cual al final no, no llevas todo ya bien previsto entonces son días un poco días de trámite salir y ya está he encontrado un sitio chulo, ¿eh? Y no estamos lejos de la población, ¿eh? la población está ahí al lado. Venga, nos quitamos la chaqueta. Fijaros que hasta está saliendo ahora mismo el sol. Nos quitamos la chaqueta corriendo, la volvemos a meter otra vez detrás, sin plegarla, sin complicarnos la vida. Solo sacamos el, el, el móvil primero para meter la chaqueta, porque si no ya cogeremos eh, ya calor, sudor, y no es necesario realmente si ya ha parado. Prácticamente ha parado. Quizá pillemos la ventana esa que decimos, siempre hay una ventanita de 11 a una 11 a una 10 a 1. Se me ha parado, se me ha parado. Bueno, ya está. Hemos metido la chaquetilla aquí, repartida, para que no moleste así un bulto en especial ni nada. Esto va bien, no se cae. Pues ya está. Nos colocamos otra vez los arreos. Me tiene que girar un poco el cable de los auriculares, más que nada no, no enredarse. Y ya está bueno bueno pues seguimos ¿eh? fijaros cómo ha cambiado la cosa ahora hace el solecillo ese está nublado ¿eh? en cualquier momento nos cae el agua esa combinada que es lluvia y agua o sea sol y lluvia pero pero bueno eh, si cae ya no va a ser no creo que sea mucho eso sí también nos vamos moviendo que nos vamos corriendo nos vamos moviendo nos vamos desplazando y podemos ir detrás de la lluvia, aguante la lluvia vete a saber ¿no? Si la pillamos, pues venga, seguimos ¡Ah! ¡Hostia! ¡Me torció el tobillo! ¡Ah! ¡Me torció el tobillo! ¡La culpa de la bambas! ¡La culpa de las bambas! ¡Me torció el tobillo! ¡Hostia! ¡Que me rozan! ¡Ah! ¡Oh, ¡Que me rozan! ¡Me rozan el lado de la derecha! ¡Vaya mierda! Van de coña, van muy bien. Sin problema, van bien. Eso lo veremos conforme metamos kilómetros, y ya digo, oye, las, las calentamos un poco y el fin de semana meteremos 50 o 60 ya veremos pero por ahí andaremos y depende de lo técnico que me meta pues me entreteneré más o menos y decidiré hacer un poco más de kilómetros o menos, pero van bien no hacen, no hacen ningún tipo de, de gesto que no te roce por ninguna parte ¿eh? es una arma es una arma lo dije es una horma mediana no es una horma ancha ni estrecha. Estrecha no es, ¿eh? Pero tampoco es una horma... horma oh, ancha! No. Mi pie es ancho. Y va bien ahí. Pero si fuera una horma ancha, ancha, se nota que es más ancha. Así que no, es mediana. Pero bueno, si tienes el pie ancho como yo, y no es exagerado, va bien, ¿eh? Pero que no es una horma ancha ahí. No, no. No es una horma ancha, ¿vale? Una orma normal tirando ancha, vamos a ponerle. ¿Vale? Venga, seguimos bien. No se nota nada especial. Lo del calcetín, bueno, va bien, como en cualquier bamba. Ya es que tampoco, aunque lleve bamba sin calcetín interior ese que se hace, de la forma esa por dentro toda la capa, todo hecho una pieza, yo voy igual. No voy a notar la diferencia tampoco. Pero bueno, ya iremos viendo con el paso del de kilómetros, si hace cualquier amago de algo, pero ya digo, están bien hechas. No se ve, no se ve defecto que digas... Se nota que, que la construcción ha fallado un poco y son más... Están un poco ladeadas, cualquier cosa... No, no, se ven perfectas. O sea, yo creo que la construcción es de buena calidad. Que eso es de agradecer, digamos, que las marcas punteras, pues lógicamente tienen un control de calidad muy bueno para que no vaya a salir... Imagínate que la amortiguación hubiera salido la suela un poco deformada hacia la derecha e izquierda y tendir a, a, a inclinarte el talón para un lado o para otro. Eso en una marca de calidad no se puede permitir... Yo creo que pasan muchos controles para que no haya ningún problema de esos. Si yo hubiera visto ya un problema de que hay un defecto, en cuanto meto tres pasos lo veo. O sea que de momento perfectas, están equilibradas. No se les nota que te hagan digamos, pisar para afuera, para adentro, que te fuercen, digamos, que estén controlando pronación. No se les ve control de pronación, no se les ve porque si no. Notarías un poco, a lo mejor un poco para un lado o para otro, que digamos que te tienden un poquito para controlar la pronación. No, no le veo control de pronación. No se ve, no se ve. Se ven alineadas, ¿qué? Es como a mí me gusta, alineadas. Sobre raíles, Mira qué pajarracos bestiales. Tenemos aquí eh, Garza Real o algo así se llama, ¿eh? bestiales. ¿eh? Garza Real, siempre están aquí de paseo. Ahí está, hay un montón. No lo veis, pero ahí hay uno, ahí hay otro, ahí hay otro bestiales de grandes ¿eh? con una especie de pelícano para que nos hagamos una idea pero se llama garza real si no es la real, será la semi real pero son grandes ¿eh? muy chulos, bueno esos son los que vienen a comerse mis peces pero pero ya les he puesto un sistema para que no puedan los tíos, porque venían a comerse mis peces de un estanque que tengo venían a comérselos y hostia, venía uno siempre todas las mañanas, a las 8 de la mañana y ya le, le puse una protección Pobre que no Que no viniera a buscarlos Bueno Era para acá, sí Para acá, para acá Y ahora a la izquierda A ver si se aprecian ahora está allí Ahora cuando pasemos echarán el vuelo Y os lo grabo Cuando vean que me acerco Seguramente volarán un momento Y ya veréis qué grandes Mira, uno va a echar a volar ahora no, no. No. Sí. Al final se ha decidido. ¿Eh? Lago, Londrinas, qué bonitas. ¿Eh? Campillo, campillo. Y esto está al lado de la ciudad. No hay que irse muy lejos. Venga, vamos explicando sensaciones, bueno... Había un trozo de atrás que había unas piedras sueltas, así un poco chinillas en medio de la carretera, ¿no? del, del camino He ido pisándolas un poco para ver hasta qué punto pincha, eh, probando a pisar en la punta de la piedra y no se nota, no se protegen bien. Las suelas no se sé, no vais a notar las piedras. Las vais a notar como en todas, como en todas bambas, pero me refiero a que no es una bamba donde te pinchen las piedras. Por ahí por lo que veo tranquilos al final tiene bastante amortiguación, bastante capa bastante taco y eso protege o sea que bien, por el tema de notar piedras, tranquilos van bien, son perfectas bueno, ya llevo 17 kilómetros y medio Mejora he mejorado un poquito la media vamos a apretar un poquito más en la vuelta 11,3 por hora voy a ver si me da tiempo ya bueno, veremos. muy justo a ver si me da tiempo de probar una tiradera para ver cómo tracciona en subida y cómo bajas un poquito así con inercias laterales, que es donde la tirada más técnica que yo tengo así cerca, que es donde entrenaba las subidas con bastante pendiente vamos a ver si me da tiempo aunque sea una subida y una bajada y así acabamos de sacar ese pequeño punto de primera primera impresión ¿no? a lo largo del tiempo ya veremos mejor pero de momento sería una primera impresión, sobre todo en inercia lateral que curva y entra fuerte, a ver qué tal se portan, si sorprenden o hacen lo que prevemos que es que serán normalitas. Hola, buenas. no pena que pasen las amigas. ¿Eh? los perros ya me han saludado vamos a ir poquito a poco para que no se asusten mucho ¿Eh? las pequeñas ahora tenemos que ir a la derecha bueno estamos, oh, quedado, bueno, más o menos se ve pero no ha quedado muy limpia la lente a ver si puedo limpiarla un poquito más que no quede pelusilla Ah no, no está perfecta, pero bueno creo que más o menos se verá bueno, he pasado un poquito por ahí, más para adelante, hay un trocito de barro. He apretado en las aceras, en las aceras he apretado así para ver si, si la acera resbalaba. Cuando iba a reparar un poco más, porque estaba recién, estaba cayendo las primeras gotas, a la vuelta ya con el agua más lavada la acera no reparaba prácticamente nada, aunque ya sabéis que las aceras son muy peligrosas, siempre repalan. Pero razonablemente agarraba bastante bien las aceras, acera mojada, o sea, no iba mal. Mira, las tenemos ya. Mira cómo se queda el barro, el barro se queda, eh, fíjate se queda entre medias de la huella, lo veis, ¿no? se queda un poquito entre medias. eso significa pues lo que siempre decimos que para barro va a agarrar, pero no es, no es lo ideal no es una bamba ideal para barro-barro, porque claro para eso tiene que ser taco muy separado muy independiente, que no tenga hueco donde colocarse en medio del barro y eso en este caso no se está buscando eso con esta zapatilla, ¿vale? vamos a subir la la de los entrenos, que es un 18% de media de inclinación Vamos a ver qué tal traccionan para arriba así con una inclinación un poquito más fuerte, con un poquito de hoja, un poquito así más, todo un poco más sucio. Y luego nos tiraremos para abajo un poco a saco, <risa> ya veremos. Tiramos un poco a saco para ver inercias y un poquito cómo se defienden. Yo creo que se van a defender muy bien, ¿eh? La verdad es que yo creo que está bastante bien, digamos. Aunque tiene fama de pistera, veo que no es tan pistera, ¿eh? Se defiende bastante bien. Me queda la duda esa. inercia laterales. Que lo probaremos en una curva que hay un poco más para adelante. En la bajada. Y ya está. Con eso tendremos una primera... Una primera foto. De cómo va. ¿Eh? Vamos a pasar aquí que tenemos la ramita esta. Este es nuevo. Este no estaba. A la bajada hay que vigilar. Luego a la bajada lo que se hace es que se pisa por aquí. Se intenta... Pisar en esta piedra, en esta. Está un poco suelta ya. Se intenta un poco trampear por aquí para comprobarlo un poco bien, ¿no? Es una trialera bastante bonita. A mí me gusta. Para entrenar porque no es muy aburrida. Permite jugar un poco. Dentro de lo que cabe de estar haciendo series de subidas, puedes jugar un poquito. Otro árbol a medias. A medio caer, ¿eh? hay que vigilar eh porque no es que sea muy grande pero ¿Eh? todo muy salvaje eh está chula eh para tirarse por aquí a ver se sí. tracciona bien eh no se va para nada ¿eh? en tracción muy bien puedes puedes darle enganchada puedes darle enganchada que no no se va para nada, ¿eh? O sea, sube bien. Venga, vamos a llegar arriba. Y ahora nos tiramos. Bueno. Estamos arriba. Pues venga, vamos a tirar para abajo un poco a saco. Ya hemos visto cómo está. Eh, hay un árbol que hay que echarse un poco. Uh. Pues venga, vamos a intentar que la cámara vaya lo más estable. Vamos a apretar esto lo más estable posible. Intentaremos grabar así. Se va a mover un poco, lo siento. Pero más que nada es más que que lo veáis vosotros. No vais a ver la agarre vosotros. Vosotros solo vais a ver si me caigo o no. Pero no vais a ver la agarre. Solo la sensación la contaré yo. La sensación la tendré yo. Vosotros no vais a ver la agarre. Pero bueno, porque veáis un poco, pues cómo se desarrolla. Venga, vamos por abajo. aquí tenemos la inercia va, se, se lleva bien casi me como el árbol está mirando la cámara bueno, bien, bien, bien que va, van bien ¿eh? Buah, van bien, van bien no hay problema es que se me ha ido la cámara para arriba habéis visto el cielo bueno, y yo mirando que no se me, porque lleva el tornillo un poco flojo ahora lo he apretado y yo pendiente de la cámara y ya no vi el árbol lo tenía aquí menos mal que ha hecho la cabeza bueno pues vamos de nuevo para arriba y aquí ya cerraremos prácticamente vídeo Quedaba eso, la prueba esta Se defienden bien ¿eh? No se van con hoja ni con nada Es verdad que no hay tanta hoja Pero no, nos agarran bien ¿eh? Tranquilos Como suelo decir podéis comprarla No va mal, no va mal No he notado Que se note Blanduzca para el lado tampoco Razonablemente va bien No vamos a decir que es súper técnica Pero se defiende se defiende pues ya está Uf, llegamos arriba de aquí dejamos la prueba saldrán unos llevo casi 24 27 por ahí vale pues venga, vamos a tomarnos con subida estoy un poco asfixiado en palmar bajada con subida Hasta la próxima